Hola a todos mis queridos habitantes del mundo de venganza Arturo de Espectral como ya vieron en el título de este video les queremos explicar qué pasó exactamente y mi canal se debe tenía un asunto de mi familia de una de mis días la hermana de mi vieja estaba internada tres días recién sale de alta mañana tarde por eso me retiré de Youtube ya volví para más videos de eso la misma matemática hoy un día miércoles día 22 ya les hemos hablado antes en este canal acerca la historia colegio oh, de magia y hechicería y 5 historia project 0 sobre videojuego entre otros y creo que ya era momento de hablar y Soltside, el mundo del universo de harry potter y porque está incluido de harry potter así que pónganse cómodos y apaguen la luz esto es y aire porque está incluido de harry potter sola disfrútala antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes o viernes o sábado después de la medianoche así que suscríbete y activar la campanita y sea así un habitante más mundo creepy arturo espectral que tal buenos días tardes o noche los saludos su amigo arturo espectral con y asistente Esperanza, aquí comenzamos. La imagen de la familia La Madre de Solt, Dunach Sire, nació en la casa de los Gaunt, una familia de sangre pura descendiente de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Dunach, sin embargo, se alejó de su familia y rechazó sus creencias en la supremacía de la sangre pura. En su lugar decidió ser útil a los mugles. Por otro lado, el padre de Solt, William Zaire, era un descendiente directo de la famosa bruja irlandesa Morrigan, una animaga que podía tomar forma de cuervo a voluntad. isault Zaire nació alrededor del año 1603. Su padre la apodó Morrigan como su antecesora debido a su afinidad con la naturaleza. Creció en la cabaña Ilvermory, en Comloubra, condado de Kerry, Irlanda. Isol tuvo una infancia idílica, muy amada por sus padres y la comunidad circundante Mugle, para quienes sus padres secretamente producían curas mágicas. Sin embargo, en 1608, cuando Isol tenía tan solo 5 años, la cabaña de su familia fue incendiada. En el incidente los padres de Isol murieron trágicamente. Sin embargo, Isolt fue rescatada de las llamas por la hermana distanciada de su madre, Gormlite Gaut, quien se la llevó al valle vecino de Conkayele, donde la contuvo y encerró con poderosa magia oscura para hacer cumplir su cooperación y aislamiento. Gormlite resultó ser una hechicera inestable y cruel. Con una creencia en la supremacía de la sangre pura, creía que la disposición de su hermana para ayudar a los mugles conduciría a lo que ella creía que era un camino peligroso para casarse con un mugle. A medida que crecía, Isolt se dio cuenta que su tía la había secuestrado, y era ella quien habría provocado el incendio de su casa y por lo tanto era la asesina de sus padres. Cornlight mostraba a Isolt como maldecía a cualquier mugle animal que se acercara demasiado a su cabaña. El pueblo aprendió a mantener su distancia de la casa, y el único contacto de Isolt con el exterior no sería nada más que su tía. Esto provocó que los niños de las aldeas locales lanzaran piedras a Isolt cuando jugaba en el jardín. Cuando Isolt cumplió 11 años en 1614 recibió su carta de Hogwarts. Sin embargo, su tía se negó a permitir que Isolt asistiera a Hogwarts, o que tuviera una varita, diciendo que la enseñanza de Isolt sería mejor si ella misma se la impartía, pues no quería enviarla a un establecimiento peligrosamente igualitario lleno de sangre sucia. Cormlight había asistido a Hogwarts, y contó a Isolt mucho al respecto, pero en gran parte denigrando el funcionamiento del colegio. Su tía lamentaba que los planes de Salazar Slytherin por la pureza del mundo mágico no hubieran sido cumplidos. Esto, sin embargo, llevó a Isolt, que había sido aislada y maltratada por su tía durante años, a creer que Hogwarts era una especie de paraíso y pasó gran parte de su tiempo como un adolescente fantaseando con asistir al castillo. Escapé a Inglaterra finalmente, después de años de vivir con Gormlight, y Solt se armó de valor, y aprendió suficiente acerca de la magia, para escapar. Ella robó la varita de su tía, salió de la casa y huyó del país. El único otro objeto que llevaba consigo fue un broche de oro en la forma de un nudo gordiano que había pertenecido a su madre. Ante el temor de las capacidades de seguimiento de su tía y su posterior castigo, Isoldt huyó a Inglaterra, pero pronto Gormlite le estaría siguiendo el rastro. Decidía esconderse de su crueltía, Solt cortó su cabello y, durante cinco años, pretendió ser un chico mugle, tomando el nombre de Elias Story, un anagrama de Solt's Aire, a la vez que su tía estaba tratando de localizarla. Luego de este tiempo subió a bordo del Mayflower en 1620 y se embarcó hacia América del Norte. En 1620 Isolde llegó a América como uno de los primeros colonos europeos, la mayoría de ellos Mugles. Poco después de llegar, Isolde se trasladó a las montañas de los alrededores, dejando a los colonos Mugles asumir que Elias historia habría muerto durante el crudo invierno. Isolde se alejó en parte debido a su creencia de que, a pesar de haberse trasladado a un nuevo continente, su malvada tía seguiría tras ella. Por otro lado, a bordo del Mayflower llegó a la conclusión de que los puritanos no aceptarían a una bruja entre ellos. Después de varias semanas de vivir sola en las montañas en completo aislamiento, Isolde se encontró con un esconde atrás a punto de destripar a un pucu ella echó una maldición, haciendo que el depredador huyera Sin saber que los pucuidjies eran bastante peligrosos para los seres humanos, y Sol lo llevó a su refugio improvisado y cuidó de él hasta que se recuperó. El pucuidjie se declaró vinculado a ella hasta que tuviese la oportunidad de pagar su deuda, pero fue humillado en gran medida al estar en deuda con una muchacha joven y vulnerable. Isolt manejó la ingratitud del Pukwudji y lo encontró divertido y se alegró de su compañía. Con el tiempo, sin embargo, una amistad se formó entre los dos. Fiel a las creencias de su raza, el Pukwudji se negó a decir a Isoldt su nombre real, por lo cual ella lo nombró William, en honor a su padre fallecido. Aventuras con William después de convertirse en amigos, William comenzó a enseñar a Isolde sobre varias criaturas mágicas con las que estaba familiarizado. Varias aventuras y encuentros que juntos vivieron habían incluido una pelea con un y gaster observando la casa de un viviendo y viendo gatitos recién nacidos de bambus que jugaban en la mañana. Una gran serpiente cornuda vivía en un arroyo cercano. Solt estaba fascinada por la serpiente, y a su vez la serpiente era aficionada a ella, para sorpresa de William. Solt también afirmó que entendía lo que la serpiente cornuda le estaba diciendo a ella. Debido a que esta situación era alarmante para William, ella no habló del porqué qué su entendimiento con la serpiente, y que parecía decirle cosas. Ella visitó el arroyo y nunca le dijo a William su capacidad de hablar parcel, la bestia siempre le decía lo mismo. Hasta que yo sea parte de tu familia, tu familia estará condenada y soltera incapaz de entender lo que la serpiente estaba diciendo, o si estaba diciendo nada en absoluto. Punto. Un día, mientras se alimentaban en el bosque, los dos escucharon un ruido espantoso cerca. William ordenó a Isolde quedarse y, con una flecha envenenada, caminó a través de los árboles hacia el ruido. sol desobedeció y siguió a William para encontrar que el esconde tras que había intentado matar a William años atrás había matado a dos seres humanos y se disponía a destriparlos, dos niños decían gravemente heridos cerca. Isolde y William trabajaron juntos y lograron alejar al esconde Tras. William siguió recogiendo moras, haciendo caso omiso de los niños heridos. Y Solt con rabia le dio instrucciones para ayudarla a llevar a los chicos de vuelta a su refugio, William hizo un berrinche. Y Solt, indignada por su insensibilidad y terquedad le dijo a William que si le ayudaba con los chicos saldaría su deuda por haberlo rescatado. Ella insistió en llevarlos a casa, ya que tenía miedo de que estuvieran demasiado enfermos como para parecerse. William aceptó de mala gana llevar al niño mayor, mientras que Sol llegó al menor, y fueron nombrados Chadwick y Webster respectivamente. Tan pronto como regresaron al refugio, Solt furiosa le dijo a William que ya no lo necesitaba, y William la miró y desapareció. Nuevos amigos los chicos que Salt y William rescataron sobrevivieron al ataque y, para su deleite y asombro, eran magos. Sin embargo, Chadwick y Webster estaban tan mal que Salt casi no los dejaba solos. Estaba preocupada por el hecho de que, en su prisa por rescatar a los chicos, había sido incapaz de dar a los padres de los chicos un entierro, así que cuando los chicos estuvieron lo suficientemente bien como para ser dejados solos durante unas horas, regresó al bosque con la intención de marcar las tumbas de sus padres. Para su sorpresa, se encontró con alguien allí. Mientras miraba, un hombre, llamado James Stewart, terminó marcando las tumbas que había destinado para ellos, y recogió las dos varitas rotas que estaban junto a los cadáveres. Lo observó mientras examinaba las fibras de corazón del dragón que sobresalían de la varita que pertenecía al padre de los niños y cuando la agitó. La varita devolvió el golpe a James que salió despedido por los aires, chocó contra un árbol y quedó inconsciente. Y Sol llegó al hombre inconsciente de nuevo a su refugio, donde finalmente se despertó. Y era incapaz de ocultar su magia de James, sobre todo en el espacio reducido de su refugio y elaboró las pociones para ayudar a los niños a recuperarse. Tenía la intención de hacerle un encantamiento desmemorizante a James una vez recuperado de su conmoción cerebral, pero hasta entonces consideraba que era agradable poder hablar con un adulto, y mucho menos que esté familiarizado con los chicos. Broth y le ayudó en el cuidado de estos antes de que se curaran. James también ayudó a Solt a construir una casa de piedra en la cima del monte Greylock proporcionando un diseño viable, y mágicamente Isolt construyó en una tarde una pequeña cabaña. Isolt nombró la nueva casa y el en honor de la casa de sus padres, que destruyó su tía. Cada día, se comprometió a no borrarle la memoria a James, mientras tanto James perdió el miedo que sentía por la magia, y finalmente admitieron que estaban enamorados el uno del otro, y se casaron. Fundación de Ibermor, Isolt y James terminaron considerando a los chicos Gort sus hijos adoptivos. Isolt les contó historias narradas sobre Hogwarts, donde los muchachos anhelaban ir, y las preguntas más frecuentes eran si podían volver a Europa, donde podían recibir sus cartas. Solt no quería asustarlos, y nunca les habló de Gorlite Gaut, y en su lugar se comprometió a darles varitas y abrir una escuela mágica en su casa de piedra. La familia discutió el nombre que debería llevar las cuatro casas en lugar de los apellidos de los fundadores de Hogwarts y Solt propuso dar el nombre de los animales mágicos que había conocido. Para Chadwick, el ave del trueno. Para Webster, el wampus. Para James, después de algún debate, el Pucundige. Y para Solt, la serpiente cornuda que aún la visitaba. Hilbert se construye cunado chado y que estaba cerca de cumplir 11 años y Sol no tenía idea de cómo le proporcionaría la varita que le prometió, mientras pensaba que la varita de su tía que robó era la única en América. En la víspera de su cumpleaños, y Sol tuvo un sueño en el que estaba iba al lago donde estaba la serpiente cornuda, en el que se levantaba frente a la serpiente y se inclinaba ante ella, luego afeitaba un largo fragmento de su cuerno. Se despertó y se dirigió hacia el arroyo. La serpiente estaba esperándola, y levantó la cabeza como lo hizo en su sueño, e hizo te afeitó parte de su cuerno, le dio las gracias y volvió a su casa. Despertó a James quien poseía la habilidad de hacer objetos con madera y piedra. Finalmente elaboró una varita de poder excepcional. Creciente fama en el momento en que Webster cumplió 11 años, la reputación de la escuela de magia se había extendido. Dos chicos de la tribu Ampanoag y una madre y sus dos hijas de la tribu Naraganset llegaron un día, y recibieron varitas de James y Sol de su propia creación y Sol tenía un instinto de protección para guardar los núcleos de cuernos de serpiente que posaban en las varitas que solo tenían sus dos hijos adoptivos, ella y James aprendieron a usar otros núcleos, incluyendo el pelo de Guantus, fibras de corazón de Snagy Gaster y las astas de Jacalope. Antes de 1634, la escuela había crecido de manera considerable. Cada casa se expandió cada año. Con el tiempo, Isolt y James tuvieron dos hijas que llamaron Leonard y Marta el nombre de sus respectivas.